Hola, soy Santi García de Madres, matemático confinado Supongo que estaréis vosotros también confinados Así que mucho ánimo, mucha paciencia Y hagamos caso en estos tiempos tan difíciles a la ciencia La ciencia nos puede salvar Estamos viendo tiempos complicados, ya digo Apocalipsis sí Zombie no, pero estamos viendo casos muy duros Muchas muertes y, y esto es un tema muy serio Pero dentro de, de, esta, de esta hecatombe Hay un dato que me molesta un poco, que son los datos negativos Gratuitamente. A ver, hay un dato que hoy, 19 de marzo de 2020, se está dando, que es que ayer aumentaron los nuevos casos de coronavirus en España un 25%. Y es que eso es cierto, no es un bulo. Es verdad que se hace un índice de la diferencia de entre dos días y no es la diferencia, se hace un ratio. Y ayer, 18 de marzo, aumentó un 25% con respecto al 17 de marzo. 1884 nuevos casos y el 18, 2943 nuevos casos. Este dato así sin contexto parece descorazonador, pero vamos a la pregunta esencial. ¿El número de casos está acelerando o no? Vamos a verlo con la estadística. El número de nuevos casos está aumentando, eso es evidente, la evolución parece una función exponencial, pero exponencial no puede ser porque no somos infinitas personas. Al principio, ahora mismo, vemos la función exponencial que llegará un momento que se desacelere, se desacelere hasta llegar a un punto máximo, el punto máximo de nuevos casos en un día, y a partir de ese día empezará a bajar, empezará a bajar, a bajar, a bajar, formará en general una forma de campana de Gauss, una curva normal que se conoce y eso es lo que se está forzando el Ministerio de Sanidad, la Salud Pública, en decir, bajemos esa curva, bajemos la curva normal, bajemos ese empinamiento de esa curva para que haya dispersión y puedan atender los servicios sanitarios a todo el mundo, que ya sabemos que estamos viviendo casos muy graves que nos está atendiendo a ciertas personas porque estamos saturados a nivel hospitalario. Así que dispersemos esa curva lo máximo posible y vamos a ver entonces qué casos tenemos ahora mismo, en qué momento estamos de la curva. Ya digo que se está comunicando que el 25% de la gente aumentó el 18 de marzo, pero es que hace 7 días teníamos un 34% de crecimiento. Vimos un pico de 66% el 13 de marzo. ¿Qué me decís vosotros? ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo? Esto lo explica muy bien el modelo de regresión lineal. ¿Cuánto se parece estos puntitos a una línea recta? ¿Cuál es la tendencia de estos puntitos? Bueno, el modelo lineal no explica mucho de este modelo porque hay mucha dispersión. ¿Veis ahí el 66% que he dicho del 13 de marzo? Hay mucha dispersión en los puntos y la línea recta explica solamente el 22% de lo que está pasando en estos puntos, en esta evolución de la progresión de nuevos casos. La línea no vale como modelo predictor de lo que está pasando en la progresión de nuevos casos. Pero sí que tenemos otra cosa, tenemos la tendencia. Y vemos que la tendencia baja en un 1,5%. Cogemos algo positivo de todo esto, que por lo menos está funcionando mínimamente el confinamiento y los nuevos casos, aunque funcione todavía casi como una exponencial, ya se está empezando a desacelerar un poquito. Y ahora ya sabéis, yo me quedo en casa y mucho ánimo, paciencia y mucha ciencia.